Cambiando de tema, señores, quiero eh, abundar sobre la situación que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís con relación a los parqueos. No nos estamos dando cuenta, eh, las autoridades se están haciendo de la vista gorda, especialmente las autoridades de, del ayuntamiento, eh, se están, se siguen construyendo en nuestra ciudad, se siguen levantando edificaciones sin ningún tipo de, de reglamentación. Y hay un problema. No hay parqueos, señores, en San Francisco de Macorís. Cuando usted sale, por ejemplo, le invito ahora mismo eh, a que usted vaya por la periferia de la, la zona central en San Francisco de Macorís, que es el pueblo donde vivimos, y les invito a conseguir un parqueo. Es como si tú te sacaras el loto. ¿Entonces ¿Qué pasa? Eh, no veo que se esté encaminando nada con relación a, a resolver este problema que es grande en nuestro pueblo. La cantidad de vehículos que hay aquí ya no caben en el pueblo. No caben. Entonces, las edificaciones que se están levantando se hacen sin parqueo. Entonces, si usted donde pueda, especialmente los centros médicos. Especialmente los centros médicos. Entonces, con relación a esto, se han eh, construido o se han preparado algunos eh, parqueos de manera eh, privada que han venido a salvar la situación del municipio. Oigan esto, señores. ¿Por qué? Porque le permiten a usted... A un precio módico, por ejemplo, miren ese que es Central Parking, eh, que está moder modernizado, es bastante amplio. Y lo más importante de todo es que usted, su vehículo está seguro ahí. Entonces usted va va a pagar 30 pesos la hora, pero el, el que va a hacer una diligencia, por ejemplo, al ayuntamiento o a cualquier oficina que esté en la zona céntrica, lo más probable es que lo haga en menos de una hora. Y si lo hace en más de una hora, entonces va a pagar los 30 pesos de la hora más la fracción del tiempo de lo otro. De manera que nosotros, como no estábamos acostumbrados a este tipo de servicios de los parqueos privados, si usted va a las ciudades eh, grandes de Santiago, la capital, usted va a encontrar con que hasta los edificios y las instituciones tienen, bueno, los edificios que son privados tienen esos parqueos y le cobran a usted un, eh, un dinero que no es por el espacio, sino por el cuidado que le brindan a su vehículo y por la responsabilidad de ello entregarle a usted ese vehículo en la misma condición en la que usted le entregó. De manera que quiero invitar a las personas a que hagamos uso de eso. Yo me resistí en principio, lo admito, cuando yo veía esto y dije, ¿para qué yo voy a entrar para allá? Hasta que lo usé por primera vez, dije, pero es más conveniente yo dejarlo en un lugar donde sí hay una responsabilidad, donde si le pasa algo a mi vehículo, yo puedo reclamar porque tengo un ticket porque tengo un contrato, si se quiere, eh, eh, hecho con, con, con esta empresa que tiene este parqueo y que le permite a usted irse tranquilo, porque aquí usted se para en cualquier lugar y usted no sabe si va a encontrar su vehículo ahí. Porque hay unos supuestos cuidadores que no se sabe si Mira, realmente lo cuidan. Ya. Y me excusan, ¿verdad? Que eh, soy muy incisivo con me, ese me tema. Me gustaría, uh -huh. sí, si, y de hecho me quería eh, sumar. Ya como lo había hecho dos veces No sabía si era eh, conveniente volver a tratarlo En un turno eh, ampliamente pues ya había tratado es la, preocupación, de la importancia de los lo parqueos privados de, de los parqueos privados Pero me sumo a la preocupación que has manifestado aquí Es increíble En un sinnúmero de ocasiones eh, En el caso, y sé que a mucha gente He sido bochornada, no sé si sería la palabra O irrespetada por estos Supuestos cuidadores que están en las calles eh, Que te le ponen el cartón A los vehículos lo último que me dijo uno ayer, eh, frente oh. a la nordestana en el parque, me dijo, ¿a eso o ¿sabes porque por qué yo voy y quito mi cartón? Yo no le estoy pidiendo, no hay una cosa, y sinceramente debo decir, lo que me moleste llamado. más... Que esos benditos cartones, yo sí, no te estoy Siempre pidiendo. va a aparecer un indeseable o dos. Lo que pasa es que y, no todos lo son. Y te dice, y escucha lo que dijo: a la gente como, a, como esta o como tú, a, a eso es que hay que robarle. Hubo uno un día que me dijo que hasta del mar, que yo iba a morir. Eh. Y quería sumarme a esa, de, a esa Mucha, manifestación. Muchos de esos muchachos son viciosos. Sí. Que sí. La, única, entonces, la, única, la única forma que tienen de ganarse un par de pesos es haciendo eso porque nadie le da un trabajo. Precisamente. Entonces, como usted. Tiene uno que cargar con no eso. No quiere problemas. Como usted no quiere discutir con un indigente con una persona a la Son cual locos. usted no le ha dado autoridad para que cuide su vehículo ni para que le ponga cartón, vamos a utilizar estos espacios eh, eh, privados que le brindan seguridad que sí existe una responsabilidad eh, con, con relación a su vehículo que se lo van a cuidar y que en el caso hipotético de que cualquier cosa pase usted tiene el derecho de reclamar por cuanto usted eh, hizo una especie de contrato Mira, para que se lo cuide El responsable de que eso pase es el ayuntamiento Sí, municipal. evidentemente que Porque eh, el ayuntamiento no municipal no le exige a ningún constructor que garantice los parqueos y, e incluso algunos van contratan o, bueno, eh, declaran que van a poner X cantidad de parqueo y solamente ponen la mitad para economizarse esa mitad y construir sí. en esa parte que debió ser parqueo, construyen. Entonces, el responsable es el ayuntamiento que no exige. Aquí hay una serie de construcciones. Aquí todos los negocios, la mayoría de los grandes negocios no tienen parqueo. Sí. A excepción... De los supermercados que tienen parqueo, te va a donde José López, Pero algunos. También algunos. Sí, algunos porque hay, yo he visto supermercados, por ejemplo, la Libertad y supermercado hasta de un amigo mío. Sí, no pero parqueo. y en la 27, uno que había por ahí, que no tiene parqueo, tiene como, como cinco o seis parqueos en el frente. Sí, cuando había muchísima entonces, gente Entonces, es necesario que, que se. No, yo lo pusieron uno por y, detrás. Él, él tiene ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Entonces, con relación a esto, lo que queremos motivar a la gente, porque a mí me pasó en principio, yo me resistía a entrar a estos parqueos privados, porque yo decía, ¿por qué yo voy a pagar 30 pesos? Pero después, cuando tú lo analizas fríamente, sí. tú dices, pero como quieres, tengo que darle 25 al tiempo que me pone el cartón a la fuerza entonces o no a la fuerza sino te lo pones entonces tú con, con el compromiso moral va a tener que darle 25 y no tienes ya, ya. la seguridad de que te vayan el a dar 30 pesos vehículo. por hora que cobra el parqueo sí, los, los parqueos te cobran 30 pesos por hora o la fracción vamos a suponer si tú duras una hora y media vas a pagar eh, qué sé yo 45 porque es con relación al, al tiempo que tú dures ahí entonces es más recomendable para la gente hacer uso de estos parqueos privados, lamentablemente, porque es que no hay espacio y ojalá la que en esos lugares donde están esos parqueos no se hagan construcciones, que incluso el ayuntamiento debería ponerle ojo a esto. No puede ser que nosotros sigamos en San Francisco de Macorís permitiendo que se sigan levantando edificaciones sin ningún tipo de reglamentación con los parqueos, que la hay. Se supone aquí, eh, eso, eso está regulado, pero aquí se construye me eh, me gustaría, sin ningún tipo de... Eh, hay que decir algo positivo de también en ese sentido. Uh -huh. Y te digo cuánto una vez eh, eh, pagamos nosotros por un parqueo en New York, 50 dólares, 2,500 pesos. No digo wow, que fue el okay. día entero ni dos días, o sea, como dos horas o tres... Yo pagué casi 300 pesos en la capital, y como mira por ya, una hora, como por dos horas más o menos. Yo creo que capital. sí, eso ha ido cambiando un poquito el tema de la conciencia de los parqueos en San Francisco de Macorís, porque en el caso sí veo muchas edificaciones que están trabajando con este concepto, porque es un asunto hasta de comodidad para el cliente y de estrategia. O sea, ya la gente donde no ve parqueo difícilmente se para por sí. la incomodidad de salir a buscar o tener que irte más allá. Que sí creo en ese sentido que hemos avanzado y que los comerciantes, y entiendo que la regulación a través del ayuntamiento no lo está permitiendo que, que se hagan construcciones en ese sentido. Sería bueno escuchar una voz autorizada, eh, ver que están en ese plano. tú dices Sí, pero que hay que no. ver, por ejemplo, la cantidad de vehículos que han entrado a San Francisco de Macorís y la cantidad, por ejemplo, de parqueos que tenemos disponibles, ¿sí? Porque ese es otro también. Aquí, todito. Por ejemplo, aquí es posible que nosotros cuatro eh, eh, estemos. Eh, eh, tú en tu vehículo, tú sí. el tuyo, amado. O sea, la mayoría de gente aquí anda en carro. Entonces, eso también debe ser investigado por Pero el Pero que ayuntamiento tú planteas. No, no. Estoy refiriéndome ahora mismo a esos espacios privados. Que a la gente que es importante que lo utilice. Okay. Y que no lo vean. Como, como una cuestión de un gasto, porque además le cobran los 30 pesos es por la seguridad de su vehículo, y eso es importante decirlo, que no es por el espacio tanto que te están cobrando, sino porque hay una responsabilidad de cuidar tu vehículo, lo que no pasa con los muchachos de la calle, que ellos no te van a dar a ti, si, se, si te robaron tu vehículo, ¿qué te puede decir una gente de la calle? ¿Te da un ticket? ¿Te da algún tipo de, de, de hoja, algo? O sea, Recordemos que Recordemos el caso, caso Yerjan, ¿lo recuerdas? En el, en el estadio, en un sí. juego de béisbol, que se perdió un vehículo, y ahí también hay cuidadores, sí. eh, Entonces, supuestamente no hay una responsabilidad eh, Otro aspecto que debemos de decir en, en, en este caso de los parqueos privados, que hay alguno de ellos, Amado, Te, se ve muy linda tu carita ahí. Que hay algunos de ellos no me di sí. que ponen, no somos responsables de objetos que se pierdan en este en el vehículo. En los parqueos privados, yo lo he visto. Entonces, ¿hasta qué punto tú dices, bueno, pero cuál es la la, esa, la, la responsabilidad, la responsabilidad que... que ellos asumen? Y también en los ¿Ninguna? parqueos de, de, de, las de las empresas. Eh, tú vas a un supermercado y te dice tiene su parqueo ciertamente tiene seguridad y dice no somos responsables, pero sí lo son eh, o sea por sí, ejemplo, la Suprema el, Corte, el Corte de Justicia ya se pronunció con relación a eso y las instituciones que tienen sus parqueos, sí son responsables de los daños que le ocurran a su vehículo, de los robos que se puedan dar aunque ellos digan que no y te ponen un letrero ahí pero la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció hace tiempo sobre eso, por ejemplo el supermercado eso. que está en la salida de acá del sí, pueblo, pero por aquella eso, zona a la, la gente que extraos. le pase eso, que acuda a los tribunales porque ya la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció con relación a eso y hay establecido que sí hay una hay un nivel de responsabilidad. Entonces, es lo mismo que te digo que de aquellos parqueos que son privados que básicamente están en el centro de la ciudad, yo prefiero utilizarlos ya, porque he entendido que como quiera tú, la diligencia que tú vas a hacer, la puedes hacer en una hora, una hora y media, y tú lo que vas a pagar es la fracción, y tú tienes la seguridad de que tu vehículo va a estar bien, que no te le va a pasar nada, y en el caso hipotético de que le pase algo, tú tienes la seguridad de que hay una responsabilidad en función de un contrato que tú has hecho con, con esa persona. Miren por ejemplo este, que está en el parque, ...que es fabuloso, fenomenal por el espacio... ...a mí me encanta entrar ahí hasta para, para sentirme como libre... ...tú ves como cuando tú entras ahí como que tú te sientes como libre... ...como ya. que caramba, como que... ...hay que ser más serio. ...entonces... Eh, ...les cobran ustedes 30 pesos la hora... ...tú haces tu diligencia, tu, tu vehículo está seguro... ...tú ves, está en la parte céntrica... ...y tú no tienes que estar esperando si te lo, eh, eh, a ver si, si te lo rayaron... ...o si no te lo rayaron... ...porque sí hay un nivel de responsabilidad y de vigilancia con tu... Vehicle. Ciertamente hay un crecimiento vehicular sí. eh, enorme, no solo en San Francisco de Macorís, en el país. En el pero, país. Sí. Vemos Mire. el llamado que hace vida en la universidad. Cuando yo inicié a estudiar, esos parqueos, ahí no había un vehículo, no, no, ahí no había un carro. No, no, y, y luego, no ahora, porque ya hace un tiempo que salí, sino en la medida, o en la mitad de, de, de mi carrera, yo no había una, un lugar donde parquearse. Y hoy es la fecha que estaba rotado de vehículos eso es en el aspecto universitario y sí. estudiantil que tenemos ese crecimiento imagínense sí. a, a sí. nivel el